Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de soberanía y memoria. Eh, ya estuvimos viendo que nos han llegado saludos de todas partes del país, desde Buenos Aires, obviamente de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Paso de los Libres Corrientes, Luján de Cuyo, Mendoza. Así que esperamos, por sobre todas las cosas, que este sea un, un programa federal. Bien, hoy es eh, 31 de julio, hoy se cumplen dos efemérides muy especiales. Tenemos como primera fecha el Día del Abogado o Abogada eh, Militante, en homenaje a Julio Ortega Peña, quien fue un abogado que fue diputado nacional en la década del 70, que fue asesinado por el terrorismo de Estado, que fue abogado de militantes políticos, digamos, en la época de la dura represión durante la dictadura de Onganía, Levinston y Lanuse. Y la particularidad que tiene perdón, Rodolfo Ortega Peña, dije Julio, Rodolfo Ortega Peña es que además eh, de abogado, eh, fue un prolífico historiador. Formó parte del de movimiento de eh, revisionismo histórico. Y otra fecha que está relacionada de alguna manera con, con la temática de hoy, tiene que ver... Aunque hoy es el día de la siderurgia nacional, un día como hoy de 1948, falleció el general de división, el ingeniero Sabio, a quien se le dedica, por supuesto, el día de la siderurgia nacional, por ser uno de los militares pioneros, quien pensó en la sustentabilidad de nuestro país para obtener un recurso y un insumo tan importante de las industrias del siglo XX y del siglo XXI que es eh, la industria siderúrgica, hierro, metal y acero. Eh, así que bueno, eh, hoy como habrán visto en el flyer, hoy la temática es geopolítica y recursos naturales de Malvinas y del Atlántico Sur y de la Antártida, así que quién mejor que para hablar de eso que nuestro invitado de hoy que es Mario Volpes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Muchas gracias por invitarme nuevamente, aunque bueno, es parte de mi trabajo en, el, en investigación del Museo Malvinas, como trabajador del museo, así que me parece, este, bueno, está un agradecimiento que volveras a hablar ¿no? sobre estos temas que tanto nos gustan a todos y tanto nos preocupan. ¿no? Así que, este, bueno... Ahí nos estamos mandando Hoy, eh, saludos el director del museo, Edgardo Esteban, quien nos está mirando con mucha atención. Y nos saluda también desde Corrientes Bárbara Inés Espinola, que se encuentra con Pablo Basel. El compañero Pablo Basel, así que la verdad compañero, que es un honor para bueno, nosotros. Bueno, un abrazo a Bárbara y a Pablo. Este, por supuesto, también este, debe estar ahí Andrés escuchando, seguramente, es compañero del museo. Exactamente. Bueno, Mario, Bueno. siempre sí. hi históricamente, digamos, Malvinas, siempre que se discutió eh, la cuestión de soberanía, siempre lo que venimos charlando en este ciclo es esta cuestión de que Malvinas no son eh, dos piedras que flotan en el mar, como siempre muchas veces se ha creído, que detrás de Malvinas hay una disputa territorial más que importante, y como parte de esa gran disputa tenemos los aspectos geopolíticos de Malvinas. Eh, contanos un poco, eh, qué nos tenés para contar el, el día de hoy sobre geopolítica y Malvinas. Bueno, eh, hay mucho que de, mucho de contar y creo que habíamos hablado con, con vos de poder hacer una serie. de Cuando hablamos de Malvinas y recursos naturales, cuando hablamos de la Antártida, el Atlántico Sur, a veces hacemos charlas rápidas para ver un pantallazo general de lo, que, de lo que hay en el Atlántico Sur. Y como siempre decimos, en el Atlántico Sur, para sintetizarlo, están las cinco cosas que la humanidad necesita. Entonces, por lo tanto, las esenciales, o sea, las cinco cosas fundamentales que hacen a la vida. Por lo tanto, ahí es una gran fuente de recursos para la subsistencia. Por eso, cuando hablamos de Atlántico Sur y decimos... ¿Hay agua dulce? Bueno, obviamente, hay, está el agua dulce de la Antártida, el 70% del agua dulce del mundo, por tanto, es un, algo en disputa. Cuando hablamos de también de, de qué necesitamos, necesitamos minerales. Sí, necesitamos minerales y están ahí en el Atlántico Sur, en los nódulos polimetálicos, esas pequeñas rocas que después vamos a hablar: que hay manganeso, que hay este, litio, que hay eh, todo tipo de níquel, cadmio. Este, bueno, un montón de minerales raros que se utilizan para la industria y sobre todo para la industria de avanzada, como la industria, eh, por ejemplo, aviación, computación, entonces es altamente requerido y forman parte de estos, estos minerales de eh, parte de lo que Estados Unidos los declara dentro de su seguridad nacional, ni siquiera de utilidad para los recursos, forma parte de la seguridad de la nación y los mide en porcentajes, 100% vulnerables, 80% vulnerables, por lo tanto, tienen, hay un riesgo ahí este, bueno, de necesitarlos, como han hecho en, otros, en Libia y en otros lugares de ocupación. También eh, el mundo necesita energía, y en, y en el Atlántico Sur tenemos en Malvinas gran cantidad de petróleo, tenemos eh, gas natural, y también tenemos ahora, ante la apertura de, la, de esta ampliación de la plataforma continental, una nueva forma de energía que son los hidratos de metano. Los hidratos de metano podrían tener una reserva más grande aún que, lo, que las reservas de petróleo y que las reservas de gas. Y los chinos, ya en el mar de la China, están empezando a explotar. Esto que no es desconocido, pero que técnicamente era bastante difícil de explotar porque, bueno, eh, siempre había alternativas más económicas. Pero ahora este, es que está claro de... Este gas que se encuentra por debajo de la plataforma y que muchos tenemos varios estudios de CONICET diciendo que en Argentina, en la, en la plataforma Argentina hay mucho hidrato de metano, y en el mundo podría reemplazar totalmente al gas y al petróleo. Si bien, claro, estamos montados sobre un mundo petróleo dependiente, en el cual hay muchísimos puestos de trabajo que tendrían que quedar afuera, los. ...los hidratos de metano ya comienzan a ser una disputa y una cuestión real. Y nosotros tenemos varios estudios hechos, los chilenos lo han hecho sobre la costa sur de Chile... ...y bueno, es, es una alternativa que después ya vamos a desarrollar. También dijimos que hay una biodiversidad antártica, que quizás a veces planteamos el hecho... ...que la Antártida, es tan, eh, quien, se apro, quien se apropie de la biodiversidad de la Antártida va a tener un desarrollo económico importantísimo, porque, ¿qué es lo que hay? Son bacterias, son seres este, microscópicos, pero que tienen, eh, se, se denominan extremófilos, debido a que han resistido enormemente las condiciones tan duras de la Antártida, y tienen un mecanismo, han desarrollado mecanismos de resistencia que son muy útiles para la industria farmacéutica, para la medicina, y de hecho cuando avancemos o cuando hablemos otro día de esto en especial, porque merece, yo creo que merece una charla especialmente, eh, sabemos que la industria farmacéutica, por ejemplo, hoy, hoy está haciendo más de 200 patentes que consiguieron de la Antártida, patentando este, estas cuestiones que tienen que ver con la cosmética, con la farmacia y con la medicina. Y para dar una idea a veces este, de con quiénes peleamos, la industria farmacéutica y la industria médica de medicina, en este caso, eh, son 20 veces más, 20 veces más el PBI argentino. 20 veces, esa, esa más. La, 20 veces más. el PBI argentino. Entonces, eh, cuando luchás, cuando decís, bueno, viste que en la época de liga los laboratorios, bueno, todo, este es el problema, esta es la dimensión que tenemos que entender, ¿no? Eh, bueno, y ahí hablamos también de proteínas, que sería lo que nos falta, y proteínas, tenemos el famoso krill, el, eh, que hay una enorme cantidad de, de proteínas y que lamentablemente se está explotando mal, porque se está utilizando el krill, mucha cantidad de krill como moda, y sobre todo para la industria cosmética, por los, por los ácidos que tiene, por los omega-3, pero los omega-3 podían salir del pescado de otros pescados y no del krill. Entonces también hay un riesgo también ahí de, de una sobreexplotación de krill, y por supuesto que tenemos todo el tema de la pesca que hoy nos vamos a dedicar especialmente, eh, por lo menos una parte, que también sirve a la alimentación mundial. No nos olvidemos que este, nosotros no somos, culturalmente no somos un país que, que consuma mucho pescado. Consumimos solamente 6 kilos y los países, el promedio de los países es 20. Entonces, bueno... Esa es la, la, así en síntesis, en recursos naturales, que además además de esos recursos hay algas, hay, eh, hay que explotar el Atlántico Sur por el turismo, eh, bueno, la cuestión satelital, hay tantas cuestiones que podíamos desarrollar. Pero me parece, eh, Juan, que vamos a empezar como con el tema de esta novedad que tenemos, aunque ya había uno, de lo que es la Argentina bicontinental, y, y vamos a hablar un poco de eso. Si te parece... Vamos poniendo el mapa, así vamos continuando. Y de paso le vamos comentando a la gente que nos está viendo, que nos están mandando saludos de Resistencia, Chaco, Río Grande, Tierra del Fuego, Capital Nacional de la Vigilia. Sí. Ahí nos manda saludos también Daniela Badra y María Beloni. Bueno, eh, sí. tenemos una gran cantidad de audiencia, así que la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, y como bien decía Mario, eh, esta sería como una primera parte. Dado que cuando hablamos de geopolítica del Atlántico Sur y de la Antártida, la verdad que es una es un conocimiento inmenso y que tenemos que difundir. Así que vamos a arrancar con esta primera parte y luego continuaremos con esta línea Otro día. de charlas. Así que bueno, Mario, ¿estamos viendo el mapa bicontinental? Bárbaro. Bueno, al ver el mapa bicontinental, ustedes seguramente este, están viendo un mapa que dice este, de los espacios marítimos. ¿no? Y fíjense esta concepción. Argentina en este caso, Argentina en este caso tenemos este, 1.783.000 kilómetros más de, de territorio. Esto, esto es impresionante, ¿no? porque 1.783.000, lo cual a su vez sumamos a lo que es la, las 200 millas que teníamos anteriormente y llegamos a las 350 millas con esas 350 millas que yo este, ahí ustedes van a ver que es la el límite exterior de la plataforma si se ven yo no lo puedo marcar pero este, sí, sí, está, está al aire en este momento el mapa está al aire este momento pero bueno yo lo, lo voy eliminando mentalmente el mapa pero eh, imagínense todo ese borde, ese borde externo, y después hay un borde más interno, que bueno, es, es la franja de las 150 millas que estamos sumando, o sea, las 350 en total. Ahora, en eso, eso nos hace pensar en otro tipo de mapa, en otro tipo de país. Nosotros siempre decíamos que los argentinos nos debemos una conciencia marítima del territorio, y pensar en una Argentina... Eh, marítima, continental, insular y antártica. ¿Mm? ¿Qué, qué conceptos, ¿no? y, y eso nos lleva a un territorio marítimo que conforma entonces una Argentina que podríamos decir que es un estado marítimo con una península que es mucho menor a todo lo que es el mar. Entonces tenemos 10 millones de kilómetros cuadrados, 6 millones de kilómetros cuadrados prácticamente ocupa el mar, este, este estado marítimo que tenemos que, que, que manejar, y la Antártida Argentina. Entonces, eh, a veces pensábamos este enorme territorio, si lo vemos al revés, es como, no al revés, en girándolo también, pero girándolo es una enorme península que está casi unida a la península Antártica. Imaginémoslo invertido. Imaginémoslo. Y entonces, esta decía decían este, en la antigüedad que los, los grandes viajes y los grandes descubrimientos no eran los viajes de cabotaje. de ahí, ¿Por qué los viajes de cabotaje? Los viajes de cabotaje eran los viajes de cabo a cabo, de un cabo al otro cabo marítimo, y luego quedó ese nombre de, de cabotaje de, para, la, para la aviación, ¿no? pero los grandes, los grandes desafíos, decían en, en, en los imperios, es el poder de las penínsulas. Y bueno, ¿qué era el poder de las penínsulas? Imagínense lo que era este, pasar eh, Sudáfrica, que habilitaba a Portugal, este país por el cabo de las agujas, este después el estrecho de Magallanes, ¿eh? y también la península Antártica. El gran desafío, es esta este desafío era... Este, esta tierra de las grandes penínsulas. Nosotros tenemos dos fundamentales que es nuestra línea directa con la península antártica. Ese era el desafío de los antiguos, el quien podía superar las penínsulas. Entonces, a su vez conformamos un enorme eh, espacio marítimo, pero que ese espacio marítimo está unido a otro espacio de agua que poco hablamos, que es el espacio fluvial, el espacio de los ríos. 11.000 kilómetros o más de ríos que a nosotros nos conforman una unidad económica fíjate que este, si nosotros tuviéramos que llevar bueno, podemos traer del norte cosechas y podemos traer del mar llevar vía marítima hacia el norte eh, pescado, por ejemplo o podemos llevar otras cuestiones otras, otras riquezas Las, entonces está todo unido está unido por una vía fluvial y marítima que conforman ...este estado marítimo con una península continental. Ahí te agrego y te subo, y, eh, sí. que es muy interesante. Primero que sigo con los saludos, porque justo mencionabas la cuestión fluvial. Nos mandaron recién un saludo de La Paz Entre Ríos. Eh, esta importancia de poder conectar... Bueno, hoy vamos a hablar la geopolítica de Malvinas, pero también conectar como una misma unidad... ...con lo que sería la geopolítica de la cuenca del Río de la Plata, la hidrovía Paraná-Uruguay... Y esta importancia también desde el punto de vista económico de que, digamos, se sabe que el costo de flete y de transporte de mercaderías históricamente siempre fue más barato por vía marítima o fluvial que por vía terrestre o por vía aérea. Entonces es importante, digamos, esto que estás mencionando, de poder converger esas, si se quiere, dos, dos geopolíticas, Atlántico Sur y Cuenca del Río de la Plata, en una misma unidad y potencial económica que tiene nuestro país. Por supuesto, y ahí deberíamos, eso lo vamos a, tra a tratar en otro momento, pero digamos, la idea de los puertos y la idea de tener en Buenos Aires, por primera vez, un puerto de aguas profundas, con el canal Magdalena, porque si no, dependemos de Uruguay. Y, y bueno, así, digamos, esa es la unión, ese es el gran trabajo, y a su vez el ferrocarril, ferrocarril y la vía, la vía marítima, esa es la idea del desarrollo, de cómo predomina el mar y, y la vía fluvial. Y también, a ver, culturalmente, eh, hoy estaba mirando el Instituto Geográfico Nacional y es una crítica, sí, es una, es una crítica, pero en realidad es como que, fíjate cómo será para los argentinos que todavía tomar conciencia que si yo pregunto, bah, eh, te pregunto pero no a modo de examen, porque eso lo vamos a charlar juntos, este, es feo, eh, vos, si nosotros pensamos cuál es el límite del mapa al norte, ¿Cuál es el límite? Entonces, más o menos, ubicamos, todos ubicamos, sabemos que no es La Quiaca, sino es un lugar, es un poco más al norte, pero ese, ese es el límite norte de la República Argentina, ¿no? Y el límite sur, Juan, ese no, no le podés equivocar, decimos no, cuál es. Es el Polo Sur. Es el Polo Sur. Entonces, hablábamos siempre de que hay una región central, una provincia central, que es Ushuaia. Y hacia el lado del, del oeste, tenemos el Parque Nacional Los Glaciares, en Chile, ahí lo van a ver, este, imaginar, por lo menos ahí. Este, ¿Eso qué origina? Origina que si uno hace una línea, traza una línea, va a ver que este, eso llega a los 74 grados, que es la, la demarcación de, del Triángulo Antártico, ¿no? en uno de los lados. Y cuando vos consultás cualquiera, cualquier publicación argentina y te di cuál es el límite este, Hablan de Bernardo Guirigossi en Misiones. ¿Y el límite no? este no sería la milla de Yo diría que, porque A ver, ¿por si marcamos un límite a los 74 grados, a los 25, donde marcamos el triángulo de la Antártida, ¿no? Ahí, ¿por qué? Este, hay, hay otro límite, ¿no? Porque sale de algún lado a los 25, sale de el extremo de las Islas Sanguis del Sur. Claro. Ahí puse de vuelta el mapa bicontinental, y no sé si lo puede ver en imágenes, se ve perfecto claro, lo que bueno, acaba de mencionar Mario, de, de ese, ese famoso triángulo del sector antártico, Claro. Meridiano 25, bueno, si mal no me equivoco, va... 25 y 74. Exactamente. Uno, entonces, ¿por qué tenemos que hablar, todavía en el Instituto Geográfico este, Nacional, de que el límite es... Bernardo de Guigoyen en misiones. No, porque si no, no tendríamos el límite antártico. Entonces, para, ¿cuál es? Y bueno, ahí estamos, estamos viendo que hay una isla que a los ingleses, nosotros por ahí la nombramos como Tule, otros la nombran como Cook, pero se llama la Bahía Tendida. ¿Cómo? Es ¿La Bahía cómo? La Bahía Tendida, Tendida es un espacio, es un lugar en la isla Cook o en la isla Tule, depende de las, las denominaciones, que es el extremo, el extremo argentino del lado este no Bernardo de porque si no, no tendríamos este mapa bicontinental. Sí. ¿Mm? Entonces tenemos que acostumbrarnos también culturalmente a encontrar esos mapas, y es un lugar de una soledad extraordinaria, cubiertos de hielo, pero forma parte de esto, y también si tomáramos el mapa digamos, de, de los 60 grados, de que en este momento está el Tratado Antártico, diríamos que es el extremo de, este, de Sudamérica, ese punto. Es el extremo del continente sudamericano. Mirá qué importante, porque es, es la línea de la cordillera de los Andes, que luego, como sabemos, va a, a pasar por, por las Sanguis del sur, retorna y entra en la península antártica formando los Antartandes. Entonces eh, esta concepción, eh, aunque parezca es bastante interesante, el límite. ¿Mm? Bueno. De hecho, hace poco entonces, eh, este, hubo una charla sí. del, del geólogo Víctor Ramos, justamente él comentaba estas cuestiones y, y que de alguna manera lo hemos replicado en otras charlas anteriores, digamos, de cómo se expresa la soberanía en la geología y cómo hay una unidad y una mancomunidad entre la Antártida y Sudamérica. Y, claro. Y, y, y bueno, hay que como, como decir este. Hay que nominar, ¿no? Hay que nominar, porque este, no no, puede, no podemos no saber cuál es ese límite y, y también ese límite de esa Argentina bicontinental, y yo diría de esta Latinoamérica o de esta de esta Latinoamérica bicontinental. Que es, entonces eso también es un concepto que vos lo sabés porque tu papá y tu abuelo y el general Leal, el general Pujato, todos peleaban por... Y trabajar en el museo también. Que trabajar caso, en el museo es también. Es una usina formadora claro. importante. Por supuesto. Bueno, vamos a hablar un poco de entonces de, de dos temas. Este, uno es la pesca. Y, y entonces, bueno, vamos a ver eh, ¿cuál, es, cuál es la placa que tenemos ahora. La del descarte real y legal. A ver. Sí, sí, está bien. Bueno, vamos a hablar primero de pesca, un poco la pesca. ¿Qué significa? El mar argentino sabemos que es muy rico en especies, ¿no? Y, y nosotros tenemos que tener otra cuestión este, que entender. Las exportaciones argentinas, a pesar del poco desarrollo o, o mediano desarrollo de la pesca, es superior, son 2.000 millones de, en exportaciones, y generalmente es superior a lo que nosotros exportamos de carne. O sea, este país digamos, agroindustrial y de y que la importancia del campo y de la exportación de carne, bueno, la exportación de pescado es más importante, generalmente más grande que la importación de carne, que la exportación. Entonces, es otro concepto importante a, a desarrollar. Eh, tenemos también un tema cultural, Argentina exporta el 90% de la producción pesquera, y los argentinos consumimos solo el 5% del pescado que, que se pesca. Es muy poquito. Es muy poquito. Y, y también nos sale caro. Nos sale caro. Este, y bueno, eso es un tema que tenemos que pensar y desarrollar. ¿Qué ocurre en el Atlántico Sur? En el Atlántico Sur nosotros pescamos cerca de este, un millón de, de, de toneladas los eh, isleños con sus licencias ilegales, los británicos, nos están expoliando en el mar alrededor de 500.000 toneladas, y también hay un sector, que sería la milla 201, donde, este, bueno, pueden pescar, pero ahí se están llevando alrededor de 500.000 toneladas, y muchas de ellas, este, ¿cómo se canalizan? se canalizan? Son barcos, este, no son barcos fresqueros, son barcos que son... Este, directamente procesan el pescado Y lo congelan ahí mismo Son barcos congeladores Pero también hay cuestiones que salen Por el, por el puerto de Montevideo Que por eso tenemos que tener Nosotros también una seguridad En, en esto de los puertos eh, Los chinos, este, de alguna forma En Montevideo tenemos información Que eh, también Sacan por ahí pescado Sale el pescado Y esa forma es que a veces Uruguay tiene la particularidad de exportar más, per, más pescado del que, del que pesca. Bueno, entonces en eso, en eso yo sé que están todos los, nuestros funcionarios, este, han cambiado a partir de este gobierno y están dedicados a eso, ¿no? a estudiar todas estas cuestiones. Y, y bueno, el tema de la pesca es que solamente consumimos los argentinos 6 kilos de pescado y el, el mundo entero este, pesca, eh, consume 20 kilos de pescado. Y mucho del pescado que sale por, por Malvinas eh, va a España, de la cual hay 6.000 puestos de trabajo que se originan en España debido a la ilegal pesca que hacen en el mar argentino. Entonces, hay un arduo trabajo para trabajar y competir. Nosotros tenemos que competirle y ganarle la oferta a, lo, a los isleños y ofrecerle mejores condiciones a los españoles para que se queden con nosotros, por lo menos dentro de esta, de esta situación. Esto que, que ¿Eh? estás mencionando es, eh, bueno, es, es una data increíble, porque tiene que ver con parte de lo que hablamos de la soberanía cultural, ¿no? y ahí viene de alguna manera el rol del museo, y, y también acompañado con el mapa bicontinental, de salir un poco con esa imagen tradicional de país ganadero bovino, eh, digamos, esa imagen clásica de que la patria se forjó eh, a sangre de toros y de vacas y entender sí. bien que, que el mundo digamos, tiene un alta mundial de, de. hay una alta demanda mundial de, de pescados, bueno, de moluscos, eh, de crustáceos, digamos, de todos eh, animales, digamos, recursos vivos que hay en el Atlántico Sur, y que serían para nuestro país un gran ingreso de divisas Hoy que sala todo el tiempo de bueno, nos faltan divisas, eh, escaseamos eh, de dólares. Bueno, es todo recursos que nos pertenecen a nosotros y que está siendo explotado eh, sí. por otros países. Y en el caso por, particular del digamos... Reino Unido, digamos, que está eh, instalado de forma ilegal en Malvinas y el mar circundante hasta 200 millas alrededor de, de la ciudad. Bueno, Islas. entonces. Entonces, a veces, hoy que estamos dando estamos tratando de dar algunas ideas que seguramente tienen nuestros funcionarios, pero tratando de, de no quedarnos en el diagnóstico. Entonces, Argentina en este momento está en una crisis, como todo el mundo, con una pandemia que nos afecta y que está, bueno, desgraciadamente creando cada vez más cantidad de, de, de, de hambre y de, de personas con... Por eso la gran, los comedores que están por todos lados... Y a veces este, nosotros como, ¿no? nosotros, yo digo, nosotros que conocimos el hambre en Malvinas, pero no, de esto no es que vamos a hacer nada, nada no voy a hacer ninguna cuestión. Pero yo decía, eh, una vez buscando una definición, dice, el hambre es la sensación individual, biológica, molesta y dolorosa causada por la falta de acceso recurrente o involuntario a alimentos suficientes y nutritivos. Fíjate vos, es este, esta sensación biológica molesta y dolorosa, ese es el hambre. Como nosotros que por ahí tenemos la posibilidad de comer, de que estamos en un lugar abrigado pasando esta pandemia, realmente este, es doloroso, ¿no? Entonces dijimos, dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar la cantidad de, de consumo de pescado, tenemos que aumentar esa cultura del, del consumo de pescado, porque es una proteína muy rica, una proteína muy rica, y este, tenemos que dejar un poco también de qué se están alimentando nuestros hijos, nuestros, nuestro pueblo hoy. Y nosotros sabemos que los comedores están mal alimentados, porque ¿qué se lleva a los comedores en general? Se lleva materia seca que es harina, se lleva fideo, arroz, y bueno, a veces tienen carne. ¿Y cómo podríamos conseguir nosotros los argentinos? <coughs> eh, proteínas para, para nuestros hijos, para nuestro pueblo. sabes cómo? Con el descarte ilegal. Con el descarte de pescado y con el, este con toda el, digamos, hay, hay cantidad de pescado que hay una pesca ilegal, que es una sobrepesca que se hace. Pero también cuando vos vas a pescar langostino, para que sea clarito, vas a pescar langostino, no sacás solamente langostino, sacás langostino, sacás merluza, sacás este espalo, acá que otras cosas. Entonces, ¿qué hace? Se tira, se lo tiran al mar y este, eh, se recupera solo lo que es válido como el angostino. Y eso se, se tira muerto, se, eh, hay un desequilibrio ecológico, y sobre todo, ¿sabés cuánto podríamos tener? Casi tres este, millones de raciones diarias de comida. Tres raciones de millones diarias se tiran al mar con mil toneladas de, de pescado que se están tirando en el mar. Y eso se llama, algunos le llaman descarte, como yo lo están viendo ahí, de pescado, pescado fresco y bueno, pero a mí me gusta a veces como que, más que descarte, decir que eso es la pesca incidental, o sea, es la incidental, cuando vos estás pescando a determinada especie, a veces vienen otras especies y que hay que aprovechar. Y en el mundo se está aprovechando eso, y, y en Europa se tiende al descarte cero. Nosotros tenemos un descarte de 30%. No sé si voy muy apurado en eso. No, ahí estamos es viendo la placa, la, la volvimos a poner, sí. así que es lo del descarte. Yo ahí repito, el descarte, entonces descartamos pescado eh, a mil toneladas, por ahí es más que este cuadro todavía, y, y te, entonces, ¿qué crearía esto? No solo, no solo mitigar hambre, 3 millones de raciones diarias, podríamos obtener con, la, con esto, sino que también... El pescado que se obtendría puede ir secado al sol, puede ir salado, puede ir fileteado, puede ir molido, puede hacerse aceite de pescado. ¿eh? Fíjate cómo, y tenemos que cambiar esa cultura solamente de la carne y, y entonces ver, ver todas estas cuestiones que crearían puestos de trabajo. A su vez, crearían puestos de trabajo. Y también eh, hay un montón de cosas que, que nosotros este, tenemos que ver. Nosotros, según la UNICEF, según UNICEF, este, tenemos el, los chicos de entre 11 y 14 años nuestros, son los chicos que tienen más obesidad en el mundo. Debido a estas cuestiones que este, los estamos alimentando como con lo que podemos, pero en base a harina. Entonces, ahora tendríamos una, una proteína de altísima calidad, pudiéndole dar. Este, proteínas de primera calidad como es el pescado, que sabemos que tiene omega 3, tiene, tiene un montón de, de elementos que amina, bueno, un montón de cosas que son útiles y sobre todo, mira qué interesante cómo también con eso que parece antiguo, que es secado al sol nosotros podíamos recuperar tradiciones antiguas tradiciones milenarias que algo nos enseñaron que es el charqui, vos habrás escuchado, ¿no? charqui. Esa deshidratación que se hacía para, para la, las campañas, ¿no? Sí. Y eso, este, vos sabés que en, en Perú se hizo un estudio este, que los chicos en general en estas dietas tienen deficiencia de, de hierro. ¿Y qué es lo que nos da el charqui? Esa, eso molido para que los chicos en forma de harina y suplementado en la comida... Nos, nos, nos completa todas las deficiencias de hierro que son elementales para la niñez, para el desarrollo neuronal y para el desarrollo cognitivo. Entonces, fíjate que un, un proceso que viene a recuperar esta historia que viene de los incas, como esta cultura andina prehispánica, este, sirve también para mejorar la nutrición de nuestros niños. Y bueno, todo eso saldría de esa de ese lugar, que son el descarte de pescado. Eh, yo me podría extender un rato largo, pero vamos a dejar acá y vamos a ver un video. Bien, dale, vemos el video y después vamos retomando. Sí. Vale. Cuando termina me avisas que yo no... Sí, sí, sí, te aviso. Te aviso. Es un recurso que, que le falta al pueblo argentino, que por otra parte dicen hoy las estadísticas, que tenemos 32% de pobres, y tenemos desnutridos, tenemos hambrientos, en un país que es una fábrica de proteínas y que tira, descarta al mar 100 millones de toneladas de pescado todos los años. Sin no, no admisible esto. Realmente es tremendo, es tremendo lo que se está haciendo. Porque tirar los alimentos, desperdiciar los alimentos, cuando hay tanta necesidad en nuestra ciudad, hay sectores de nuestra sociedad, niños. Cuando la red sube a bordo, los pescadores identifican cuál es su objetivo de pesca y todo lo que no sea su objetivo de pesca, que tiene valor económico en ese momento, se tira. Bueno, acabamos de ver el el video, eh, muy impresionante, eh, las imágenes. Ahí nos estaban preguntando con todo esto que, que estaba mencionando Mario, qué podemos o qué se puede hacer. Digo, podemos porque trabajamos en el Museo Marín y somos parte del Estado Nacional, ¿no? Pero qué se puede hacer desde el Estado Nacional para Digamos, para hacernos cargo digamos, de esta situación, eh, hace poco nomás, a principios de este mes, julio de 2020, se, re, se anunció el relanzamiento de Pampa Azul, programa interministerial que había nacido en 2014, que fue eh, dejado de lado de alguna manera en estos últimos cuatro años, se ha relanzado, y de alguna manera este proyecto de Pampa Azul, que es interministerial e interdisciplinario, tiene de alguna manera por objetivo, eh, asegurar y reafirmar nuestra soberanía en, en el mar argentino, en el Atlántico Sur, y quizás eh, digamos este proyecto que se ha relanzado eh, sea un, un inicio de, de, bueno, de esa inquietud de bueno, qué se puede hacer desde el Estado, qué podemos hacer como pueblo, como sí. nación, para reafirmar nuestra soberanía sí. en el mar y sobre estos recursos tan tan importantes. Bueno, coméntanos un vamos poco hacer... sobre el video que vimos recién eh... bueno, eso que vieron recién es lamentablemente todo lo que lo, lo que hablábamos recién es esa pesca incidental que viene y el descarte lo tiran, imagínense la cantidad de proteínas, ustedes saben que con el, ahora se está pescando eh, como es langostino el 30% casi de, de lo que se pesca cuando se pesca langostino es merluza y se tira se tira y también, entonces, tenemos que hacer un gran plan de educación. Vos sabés que el Centro de combatientes de La Plata ahora está desarrollando un plan este de educación y de distribución. Ayer distribuyeron en los comedores 1.500 kilos de merluza. Y el otro día sorprendía un poco a, a todo, a todos no como un esnovismo, sino sorprendía que pudimos conseguir o se pudieron conseguir langostino de primera calidad para darle a los comedores. Entonces, ahora no eran solo harina, sino proteína de alta calidad. Rápidamente, eh, lo que yo creo que, hay mucho por hacer, pero rápidamente para que los que tengan tengamos una salida aparte de Pampa bueno, nosotros tenemos que contratar por ahora buques para que, se llaman buques reefer, o son contenedores de, de, para que conserven ese pescado y traerlos y procesarlos de acuerdo a lo que vimos. Bueno, esos buques rifles por ahora no los tenemos, pero podríamos ir implementando, mira, paralelamente un plan para que eh, se hagan eh, barcos en astilleros Río Santiago, por ejemplo. Y esto incorporando lentamente. Entonces, podemos salir rápido, no es que tenemos que esperar año a que fabriquen los barcos. Se alquilan y después los vamos. Entonces, de acuerdo a todas esas toneladas que vamos recuperando, nosotros tendríamos que conseguir cinco buques frigoríficos, ¿eh? Con, eh, hay otros burques remolques, bueno, y todo eso, podríamos tener, ese, esa ese pesca incidental o descarte, 3 millones de raciones diarias, y, y promover un programa que crearía mil puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. ¿eh? Entonces, todo esa, ese, ese pescado procesado, a nosotros nos daría este, una solución económica, y una solución al hambre este, en la Argentina. Entonces, vamos a la próxima a la placa, sí. imagen. sí Y en la imagen que, que vamos a ver... Ahí estamos viendo. ¿Si ¿sí la están viendo? Bueno, perfecto. El Potencial a ver, económico. A ver, a ver, a ver si, el potencial económico. Esto es el potencial económico. Esperá que me fija que me a fijar. Es el potencial económico... Que, este, a ver, está ahí... Un eh, segundito. Habla, potencial económico, empleo y generación de divisas del Atlántico Sur 2026-2035. Perfecto, perfecto. Eh. Bueno, entonces ahí lo que tenemos son este, unas placas en las cuales podemos ver eh, tanto la creación de puestos de trabajo como, este, como también el potencial económico. Eh, a ver. Ahí, vos, si querés, vos dame una mano porque yo no las sí, puedo sí, sí, ver sí, y sí, memorizar. Sí. Y decime, este, el potencial económico, ahí está en dividido entre dólares. la pesca sí. en millones de dólares. Sí. Entre la pesca... mil ¿no? millones de dólares sí. y la acuicultura casi 300.000 millones de dólares. Claro, perfecto. Después, ¿Esto qué quiere decir? ¿Hay puestos de trabajo? sí. Puesto de trabajo pesca, 1.161 y de acuicultura, claro. 263.000. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Este potencial económico este, del Atlántico Sur, quiere, esto, esto no es obviamente estas cifras son muy grandes, pero vos, vos fíjate que también cuando hablamos de pesca podríamos hablar de otro sistema que es la acuicultura. Y la acuicultura crea una mucha mayor cantidad de puestos de trabajo que, que la pesca en sí y también produce, tendríamos posibilidades de desarrollar la provincia de Buenos Aires, este, que estamos acá, no solo en Malvinas, en Malvinas hay más barcos congeladores y, y nosotros tenemos más fresqueros, pero estamos hablando del Atlántico Sur, tendríamos la posibilidad de crear muchos puestos de trabajo por algo no muy conocido, que es la acuicultura, y esa acuicultura este, nos permitiría crear muchos puestos de trabajo y la pesca también. Con, eh, contar sí. un poco a la gente brevemente, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre pesca y acuicultura? Para que quede claro bien las la diferencias. No, la acuicultura es como, como si fuera, a ver, es un criadero, digamos, de peces que vos apuntás con una buena alimentación. Este, eso, eso, por supuesto, que también tiene sus contras, ¿no? Pero normalmente es alimentar. En un lugar vos creas, este, supone, este, mejillones o, o vas, vas haciendo. Criaderos de, por ejemplo, el salmón de chile, el salmón que nosotros consumimos, es salmón de, también de acuicultura, ¿no es cierto? Entonces, eso es un criadero, digamos, como, como no diría un feedlot de, de peces, pero parecido, ¿no? Eh, entonces, eso también, estando bien manejado, por supuesto, porque la sobreexplotación de esto crea problemas, ...crearía muchísimos puestos de trabajo y la pesca, se trata de la pesca habitual, la pesca de los barcos, que es otra cosa. Y bueno, ese potencial, a su vez, la ubica, la, poner esta, estos sistemas de pesca, como la acuicultura, que produciría tantos puestos de trabajo... ...y, y tanto potencial económico, este, estaríamos pensando en, que, tenemos, pensando en una Argentina de 2026 al 2035 extendíamos este, ese potencial económico que estamos viendo ahí en millones de dólares que nos permitiría salir de la crisis, nos permitiría salir de la crisis que este, estamos en, desde el punto de vista económico. Entonces, yo pienso, no solo en lo que hablamos, en lo lindo del mapa, en los límites, en hablar de la plataforma, sino que en el desarrollo es real y concreto. Tenemos que trabajar en este patrimonio que tenemos en el Atlántico Sur. Este, y por eso no son. fíjate que la acuicultura crearía también puestos de trabajo en tierra y por qué porque bueno eso mueve un montón de, de industrias y, y hay que por supuesto procesar el pescado en una eh, muy importante en la provincia de buenos aires que a veces mira y ya con esto voy a, vamos a pasar al otro eh, la provincia de buenos aires también tiene una concepción que nos falta. ¿Cuántos kilómetros tiene la provincia de Buenos Aires? Muchos. ¿No? Muchos. ¿Cuántos querés decir? 307.000 kilómetros. Ahora, si tenemos un mapa bicontinental, tenemos un mapa marítimo, ¿qué es más importante? más importante? ¿Cuál es más grande? ¿La provincia de Buenos Aires marítima o la provincia de Buenos Aires este, terrestre? Y la marítima, sí. Si tomamos en cuenta hasta la milla 350 y esa proyección de desde las líneas de base del continente claramente la y bueno entonces de... cuando tenemos que hablamos de la provincia de Buenos Aires viste que hablamos y la provincia nunca nunca pensamos en el mar y entonces cuando hablamos diríamos a, a los gobernadores a los intendentes yo a veces digo bueno 349 mil kilómetros tiene la, la provincia de Buenos Aires marítima con el río de la Plata también incluido y 307.000, la, la, entonces pensemos, mira, todo lo que tenemos ahí, acuicultura, pesca, hidrocarburos, ¿eh? entonces ahí está el PBI del Atlántico Sur, uno, dos, tres PBI, para poder este, salir de la crisis. Así que, esta era un poco la, la, la pesca, que es mucho más amplia, pero para dejar un concepto, y, y nuestros niños, nuestros hijos, nuestros chicos, podrían estar muy bien alimentados solamente con el... La pesca incidental o descarte pesquero. Bueno, vamos a pasar a otro tema que vamos a desarrollar hoy, que es el de nódulos polimetálicos. Nódulos polimetálicos, sí. Vamos al metal, ahí haciendo un poco de alguna manera homenaje al general Sabio, que sí. hoy es su efeméride. Bueno, el nódulo nódulos polimetálicos. ¿Qué está, estamos viendo eh, una placa ahí va, en eh. este momento. Ahí va, extracción del fondo marino. Bueno estamos ahí en extracción del fondo marino. Este y bueno, ¿qué vemos ahí en la extracción del fondo marino? Bueno, que también un concepto también cultural que hoy viste vengo así medio criticando, pero bueno, es, son cosas que es necesario discutir. El 96% del cobalto, el 84% del níquel, el 74% del manganeso, 79 y el 35 del cobre están en el mar. Y entonces, cuando vemos esto, esta concepción también totalmente diferente, que nosotros pensamos que la gran cantidad de minerales está solamente en la tierra, en la, en la montaña, en el mar, ahí esta enorme cantidad de, de minerales. Y bueno, aparte fácil, si tenemos un 70% de agua, ¿cómo no va a haber más minerales en el mar que en la montaña? ¿Mm? Parece... Esto, esto mientras vamos descansando un poco... Sí, sí, ahí pero pareciera tanto se está que, viendo la placa. ¿Eh? Eh, estoy un poco sorprendido por las cifras y por por, por estos datos que, la la que son muy novedosos y que no, lamentablemente no, no están muy difundidos de nuestro potencial claro. eh, minero bueno, entonces, como país. Sí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nódulos polimetálicos. Son pequeñas rocas que este, se pueden extraer por un sistema. Hay un proyecto que se llama Nautilus. ...que están ya este, trabajando y, y sacando esto, estos este, minerales, haciendo pruebas... ...y bueno, piensan a lo mejor en poco tiempo estar extrayendo también en el Atlántico Sur. ¿Y qué tiene? Pareciera como una minería no extractiva, aunque es extractiva... ...y es una minería silenciosa de, de ellos dicen, de baja contaminación... ...en realidad lo que no hacen es, que nosotros no sabemos lo que pasa... Y no, hay una, y no afectamos, en teoría, a ningún sector social, como es a veces en, eh, en la montaña, que es más visible. Entonces, este es un problema. Tenemos que desarrollar nosotros acá también una, un proyecto, conocer todo esto que está pasando. Y bueno, eh, esto podría mirá, podría cambiar el PBI argentino entre un 8 y un 40%. Me parece que es importante, ¿no? No, sí, es, es, es abismal y contundente, eh, la cifra, 40% es casi la mitad de nuestra de nuestra economía de escala. Claro. O sea, sí. Ahora, yo, por ejemplo, por supuesto que, por supuesto, lo que quiero también decirles es que eh, todo esto está fundamentado en trabajos del CONICET, y este trabajo del 8 y el 40%. Eh, con respecto a la plataforma, búsquenlo en este, el, la que lo escribió, la que lo investigó, fue Frida Armas, que es la, la que dirigió todo el proyecto de, de Copla, eh, ¿sí? digamos, de Copla. Uh -huh. o sea, no es una fuente de un diario, de una, es, es el estudio que hizo Frida Armas y que ustedes pueden estudiar y buscar la tesis de ella, hay otras tesis, pero esa es la más interesante, uh -huh. yo la que confío, porque está hecha por, por la que dirigió la Copla, entre el 8 y el 40 por ciento del pbi este podíamos también mejorar no entonces ahí como vemos que la salida económica bueno vamos a ver el vídeo vamos a ver un video. bien vamos con el video. segundo video. there has to be a better way of extracting the minerals we need perhaps out in the ocean where we could mine for minerals without destroying the land and at depths so great There would not be coral reefs or fishing activities. There needs to be a better, less destructive way of extracting the minerals we need. The answer may lie 4,000 meters below the surface of the sea. Here, lying on the seabed, are geological formations called polymetallic nodules. Inside each one are commercially attractive levels of manganese, nickel, copper, cobalt, and rare earths the very minerals essential to sustaining our urban lifestyles. The United Nations International Seabed Authority estimates that there are 500 billion tons of polymetallic nodules present in our oceans around the world. Mining for these nodules, unlike shallow water mineral mining, requires no excavation, no destructive digging. The nodules are simply picked off the ocean floor for chemical processing and at depths of 4 to 5,000 meters, the environmental impact can be kept minimal. It says the type of minerals that can be extracted, nickel, camion, manganese, and how they are extracting it. They look like an aspirator there, that bueno, aspirator that is carrying the minerals to the ship and processing them. So I este, think this is very important and think este, en estas cuestiones. ¿Qué deberíamos hacer? Efectuar entonces relevamientos de los recursos minerales eh, marinos, sobre todo en manganeso, que tenemos mucho. Tenemos que aplicar estas tecnologías o desarrollar tecnologías de recuperación de estos recursos. Tenemos que determinar costos y precios que definen la factibilidad económica de acuerdo a la tecnología. ¿Mm? Y bueno, y elaborar un proyecto productivo modelo que represente también a este sector, el sector de la minería marina. Entonces, estamos dando algunas líneas como para salir de, de esto, ¿no? Y con Frida Armas, este, creo que es una autoridad en esto para decir lo que ella expresó entre un 8 y un 40% del PBI argentino. Bueno, eh, vamos a ir a, a ahora la eh, a la próxima... Nosotros, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Estamos, ¿Bien? estamos bien, estamos bien. Vamos con el plan estratégico de usurpación británica al 2020. Bueno, ¿por qué cambiamos de, de golpe? Porque eh, seguir hablando de los recursos eh, sería, este, bueno, muchísimo much más tiempo y nos gusta a cada uno de ellos darles un tiempo, ¿no? Pero, ¿qué pasa mientras tanto? Nosotros hablamos de en, en una entrega de lo que fue y denunciamos el Pacto Forador y Duncan, de un, de un este 13 de septiembre del año 2016, si no me equivoco, este ahí ocurre el, el Pacto de Entrega de la Soberanía Argentina, porque en realidad este ese eso estuvo escrito por los británicos, por lo que lo, en general es una carta escrita por Teresa May y que fue traducida y dejándole... a um, a los británicos que pudieron obtener conexiones con el continente que hay que levantar las sanciones de la pesca que hay que levantar las sanciones de los hidrocarburos ¿eh? mientras en la, mientras en Tierra del Fuego eh, perdíamos 6.000 puestos de trabajo eh, nosotros lográbamos con esto asegurar el estatus de, de los isleños que es el, la segunda población más rica del mundo según su PBI y el PBI lo obtuvieron, el 54% lo tienen de la pesca. Fíjense la contradicción. Bueno, y, y, Pero nada, nada, y muy poca gente se fijó después, que cuatro días después, unilateralmente, lo que hace este, el Reino Unido y lo que hace Duncan es hacer este plan que se llama el, el Blue Belt. Así como nosotros hablamos del Pampa Azul, el Blue Belt. Entonces, ¿de qué forma de dominación colonial y de dominación hacen ellos por medio de las asimetrías de poder económico y bueno, dice, todo lo que vamos a declarar a todos estos lugares que son los territorios de ultramar y también fíjense que ahí van a ver abajo que dice el territorio antártico británico el territorio antártico británico es de, según ellos, un millón kilómetros y ellos no tienen empacho en decir que es de ellos y y entonces dice, bueno, vamos a declarar como zonas este, protegidas eh, o de reservas a todo lo que son el territorio antártico británico, a las Georgias del Sur, a las Anguilles del Sur, a Tristandacuna, Santa Elena, Ascensión, que a su vez son bases militares o este, que parten de la base más grande de Malvinas en adelante, no y Ascensión nos vamos a acordar en la guerra, ¿no? Uh -huh. Y por supuesto esto es para preservar lo que ellos, los recursos, los recursos naturales que tenemos en el Atlántico Sur, para preservarlos, para guardárselo para ellos. Entonces, tratan de plantear esto que se llama el cordón azul, y este en realidad lo que no podemos hacer nosotros es hacer nada alrededor de un millón de kilómetros alrededor de las Georgias del Sur. Y, y unos cuantos unos miles y miles de kilómetros alrededor de la península Antártica y después de todas las islas del Atlántico Sur. No solo ponen bases militares, sino que este, hacen esa, esa área de protegida que también se la quieren hacer a los chagosianos, ¿no? Chagos es un tema que ya lo han hablado, y bueno, y es, los pobres chagosianos viven de eso, así que no, no le permiten la pesca. Fíjense entonces... Este plan de usurpación británica en silencio que hizo el Reino Unido hasta 2016-2020. Eh, acá lo que quiero dejar en claro este, es que, que, bueno, la Antártida es, es su objetivo. Malvinas es, es un objetivo por el cual. Pero el otro día, leyendo a, a una periodista e investigadora inglesa que se llama Grace Livingston, eh, ella dice que, la, dice que hablando con, con algunos este, ministros y con, la, y con documentos de la desclasificación que hizo el año pasado el Reino Unido, el interés antes de la guerra eh, no era tanto el tema de los isleños, no importaba tanto los isleños, lo que importaba es que si ellos cedían, en el caso de Malvinas, y de alguna forma cedían Malvinas, lo que resignaban era la Antártida, por lo tanto la guerra en parte también la sostuvieron porque no podían permitir perder Malvinas por no por perder la Antártida eh, pero si no si no existiese ese interés por ahí este, hubiese sido hasta los hubiesen entregado pero no lo hacen porque eh, hubiera sido un antecedente muy grave entregar Malvinas se quedarían sin ninguna referencia para pedir después algo en, en, en la Antártida ¿Mm? O Así sea que tiene cómo se relaciona la guerra con todo esto, ¿no? Y los, también todos los informes que hicieron, el informe Shackleton y demás. Bueno, eh, vamos avanzando hacia este, este programa, entonces Blue Belt eh, eh, abarca eso y tiene una, una cosa grave, que es que si no, si los países, si hay países que no puedan colaborar en, en, en elaborar todo este plan estratégico de, de protección, dejan entrar a las ONG, y las ONG de origen británico, como son la WWF, la Greenpeace y demás, que también nunca debemos dejar ingresar nosotros ONG en nuestro Atlántico Sur, sino que debe ser manejada por el Estado. ¿Eh? Eso, eso es clave, porque todas estas entran este, con, con supuestas buenas intenciones para colaborar, y luego sabés que son de origen británico o de origen yanqui uh -huh. Bueno, ¿qué otras cuestiones? Vamos a la próxima de estrategia británica Bien, ahí tenemos las imágenes de la base rotera Y las rutas aéreas y marinas bueno. ¿Qué pasó? Entonces, todo lo que pasó en el forador y Duncan Fue una entrega Por lo tanto, tenemos que ir hacia atrás Analizar todos los puntos Y regresar esto a pasar por el Congreso Pero mientras tanto ellos avanzan y han avanzado en la militarización del Atlántico Sur, invirtiendo aún más en nuevos aviones, invirtiendo en tecnología de última generación. Y también, ¿qué pasó con el viaje San Pablo, Córdoba, Buenos Aires, con este tema de la pandemia? Que fue el 20 de noviembre de 2019. O sea, claro, entonces, claro. ¿qué hacen? Reprogramar, reprogramar están reprogramando estos viajes y seguramente... Por ahí, el, si nosotros no protestamos, va a haber una conexión directa San Pablo-Malvinas sin pasar por el, por el Espacio Aéreo Argentino. Sí. O sea que perdemos esa posibilidad. Y si, y, si una, y también están ellos proyectando, si no pueden hacer esto, venir desde Londres. Pero claro, con un avión venir desde Londres llega con, una, con el combustible, digamos, al, al mínimo. Y lo que entonces tiene que tener es alternativas para, de, para poder este, aterrizar. Entonces, la base rodera, que es la base antártica que ustedes están viendo ahí, fue ampliada, ensanchada, ¿para qué? Para desarrollar no solo lo antártico, sino para tener opciones en el caso de que no puedan parar en la base Mont Y bueno, y ahí también están ampliando en lo, que, en lo que es la base de los pájaros, digamos un lugar que se llama Isla de los Pájaros, que es en, en nuestras islas San Pedro, que, no, que las todavía las estamos llamando Georgias del Sur, sí. este, y en estos puntos están ampliando los puertos, están ampliando los muelles, para tener una vía marítima, y también han ampliado el, en, en Malvinas, en Puerto Argentino, están ampliando el muelle eh, también para que vengan barcos de mayor porte. Esa es la, entonces se aseguran una vía marítima para, el, para los barcos propia con, y, se, y también una vía aérea en el caso de que Argentina en este momento vaya atrás con los vuelos y nosotros perdemos soberanía porque si San Pablo se, se recompone y se reprograma, no pasan más por en nuestra soberanía aérea que era lo que estábamos controlando bueno, vamos a ir a la última ahí estamos Así viendo cerramos. PBI del Atlántico Sur bueno, PBI del Atlántico Sur quiere decir que eh, en, esta, en esta idea que nosotros estuvimos viendo, eh, el PBI, nosotros tenemos una salida a la crisis del hambre, una posibilidad de salir a la crisis del hambre, con lo que estuvimos hablando. Pero también tenemos un potencial económico de empleos, de generación de divisas vinculadas al océano, y damos nada más que una, unas cifras, para que tengamos idea de lo que significa, 599.171 millones de dólares podría ser el potencial económico del Atlántico Sur, podríamos crear, en un esto, esto está digamos calculado en una expectativa media, porque tenemos una expectativa de mínima y una expectativa de máxima, pero este PBI del Atlántico Sur en una expectativa de media crearía 400.000 puestos de trabajo. ¿eh? Sí, sí. Este, entonces, fíjate vos cómo este, podríamos tener esta salida y podríamos generar divisas por 555.900 millones de dólares. Estas enormes cifras son a, a mediano, por supuesto, están acá vinculadas a un periodo 2026-2035 que es lo que tenemos que entrar a pensar en estas perspectivas de una política de largo plazo. Y, y una política de Estado. Y vos fíjate cómo de esta manera eh, podríamos desarrollar el, el Atlántico Sur. Está bien que esas cifras salen, y esto es porque después vamos a tratar estos temas, del de desarrollo que hicimos hoy de, hindu, de lo que es pesca, de lo que es agricultura, de lo que son los nódulos polimetálicos, y para llegar a estas cifras que tenemos acá, tendríamos que y desarrollar, Tomar, hemos tomado la industria naval, hemos tomado el turismo, hemos tomado también la energía oceánica, la producción de energía oceánica, petróleo y gas. Todos estos sistemas están estudiados para que podamos salir de una vez por todas de, la, de esta situación en el Atlántico Sur. Por eso el desarrollo del mar es fundamental, por eso eh, yo creo que Toda esta cuestión que hemos hablado hoy, ¿eh? de pensar en que hay que cambiar las políticas, por suerte se ha creado nuevamente la Secretaría eh, de Malvinas, en la cual preside Daniel Filmus, y también tenemos buenas noticias de que han cambiado el embajador que va a Londres, y es un, un, un hombre que seguramente este, yo sé que están mencionado, que es Javier Figueroa, y que es un, alguien que seguramente va a defender estas cuestiones y que sabe mucho de pesca y de todas estas, de Pampa Azul. Y bueno, y todos los compañeros del museo y todos los, los compañeros y compañeras que acompañan esta idea de una nación marítima, me parece que, este, que nos debemos todos, ¿no? Y, por eso, a pensar en el Atlántico Sur, a pensar en Malvinas, todo esto lo hacemos... Eh, a veces los excombatientes hablamos de guerras o de batallas, pero estas son batallas del conocimiento. Por lo tanto, eh, convocamos a todos los argentinos a unirnos y a pensar esta Argentina marítima, insular, ¿eh? que pensó Belgrano, que fue el primero que pensó en una plataforma, que pensó Storni, y que, bueno, y que seguramente nos va a dar una salida y una mejor este, expectativa, en cuanto a la parte económica y a recuperar a nuestros a nuestros jóvenes y a nuestros chicos que pasan hambre. Así que, muchas gracias. Eh, seguiremos con los, no, con los recursos naturales o bienes naturales ¿eh? para que podamos tener un mejor pasar todos los argentinos y argentinas. Bueno, Mario, la verdad que... Gracias. No, gracias a vos Mario, la verdad que estuve ahí viendo un poco los, los comentarios. Eh, digamos, tuvimos eh, pico de audiencia, eh, muchas respuestas, muchos saludos de todas partes del país, de todas las provincias, de Tierra del Fuego, de Entre Ríos, de Corrientes, de Mendoza, de Chaco. La verdad que ha sido una, una transmisión y un programa más que federal. Y es importante, digamos, que transmitir, digamos, esta idea de que somos eh, una nación marítima. Eh, ...y que tenemos de alguna manera el deber eh, de, de, de explotar y, y de recuperar nuestra soberanía en Malvinas... ...pero también sobre los mares circundantes, el Atlántico Sur... ...y así como siempre nos indigna, digamos, ¿no? como parte de nuestro país... ...cómo puede ser que exista hambre eh, en, en, en Argentina, que es un país que se caracteriza por la producción de alimentos... Eh, ...cómo puede ser de que además de que haya hambre, eh, teniendo tantos recursos tantas proteínas, digamos, ¿no?, en, en nuestros mares, eh, no podamos eh, alimentar a nuestro pueblo como, como corresponde y, co y como queremos que sea, así que la verdad, Mario, este ha sido un programa excelente, Estamos, nos quedamos todos con ganas de más, así que vamos a seguir abordando estas cuestiones de... Con otros recursos, si, si, si, no, si no aburrimos mucho y nos claro. sí, La verdad Yo el estoy... director del museo. Estoy encantadísimo, la gente también que nos está viendo. Así que seguiremos por, por más de estas de estas charlas sobre geopolítica y bienes naturales y recursos naturales del Atlántico Sur y de la Antártida. Así que ante todo agradecer a toda la audiencia que, que, que nos ha acompañado. Y bueno, seguiremos el viernes que viene eh, por más de este ciclo de soberanía y memoria. Una vez más, gracias eh, Mario por esta charla. Así que nos seguiremos encontrando en esta batalla cultural cultural eh, ...por la defensa de nuestra soberanía... Bueno, yo antes de antes de, de irme... Sí. ...lo hago siempre... Sí. ...pero es el recuerdo... ...y para Pablo, que debe estar ahí... ...y para todos... ...de este compañero... ...que lleva el nombre de... Este, ...el auditorio... ...Orlando Pascua, la cual... Eh, ...me motiva... ...para poder estudiar... ...porque este es un compañero que luchó durante muchísimos años... ...un excombatiente... ...por esto la identificación de los soldados, lo que pasó con los soldados y las torturas, y también un enorme batallador, al cual yo admiro, y bueno, y si me algo me da fuerzas, son todos los caídos en Malvinas y Orlando Pascua, presentes. Gracias. Y sin duda son un ejemplo para, para todos y todas, así que bueno, desde ya muchas gracias, y nos la seguiremos el viernes que viene. Hasta luego.